Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y ya le decíamos ya que de la película Pseudo vamos a continuar hablando. La segunda propuesta cinematográfica que llega bajo la dirección y guión de también Gori Patiño, que nos acompaña en nuestro set, y también está Pedro Grossman, uno de los actores más reconocidos del teatro boliviano y por supuesto que está en esta cinta. Seguimos entonces hablando de Pseudo y de cine nacional, ¿les parece? Claro. Así Vamos a seguir hablando entonces de la película. Quería hablar, Gori, sobre todo de la estética. Sabemos que repites el director de fotografía de Muralla, una cinta que también ha sido muy vista y muy bien aceptada por el público boliviano e internacional. Y me gustaría saber por qué repetir el mismo director de fotografía y la estética que también responde a esto. Una estética paseña, con luces amarillas. ¿Podemos hablar de eso? Correcto, el director de foto es Gus Soto. ¿no? Eh, con él hice Muralla. Él también hizo la fotografía de, de la entrega, ¿no? Y, eh, y justamente nosotros filmamos eh, Seudo después del estreno de Muralla, ¿no? Fue como una seguidilla y yo repetí todo el equipo prácticamente, ¿no? Eh, incluso algunos actores. Entonces, eh, solo que, que Seudo tiene, tiene un rodaje mucho más corto, fue hecho en tres semanas, ¿no? Fue en tiempos récord, en 21 días, lo filmamos muy rápido, incluso... Tuvimos que trocar algunas escenas nocturnas y volverlas de día para que yo pueda filmar y dirigir más rápido, ¿no? siempre contando con actores no profesionales que, que puedan ¿no? eh, interpretar y, y darte lo que necesitas en, rápidamente. ¿no? En, entonces sí, eh, Pseudo responde a esta estética ¿no? eh, marginal, ¿no? cámara en mano, ¿no? y yo necesitaba eh, filmar rápido. Entonces opté por un un, un equipo técnico y artístico con el que no necesitas hablar tanto, ¿no? el, ellos ya sabían lo que, lo que yo tenía como visión y, eh, y es por eso que se parece un poco, ¿no? sin embargo hay ciertos toques que, que vas a ver son diferentes en esta, en esta propuesta. ¿no? ¿Cuáles fueron los mayores retos de un rodaje? Ya decías en tres semanas, quizás a lo sumo cuatro, cuando sabemos que un rodaje en cine implica muchísimo más tiempo que la escena que se filma. Bueno, sí, eh, eh, fue eso, ¿no? Dos semanas antes, producción viene y nos dice, eh, tenemos que cortar días por presupuesto, entonces tuvimos que no reescribir, sino plantear estas secuencias nocturnas que son características en un thriller, ¿no? Y volverlas de día, ¿no? Y yo creo que lo, lo adoptamos y, y fue parte del estilo, ¿no? Ahora vas a ver una película, un thriller de temas oscuros que ocurre en el día, ¿no? Bajo la luz del día. Entonces, eh, ese fue el reto más grande. Pedro, ¿y para los actores? Las personas que ahí sí estaban delante de, de cámara, que había que memorizar textos, que sabían que estaban cortos de tiempo y que probablemente decían, pues nos vamos con toma única o, o ojalá salga en una o lo sumo dos. ¿Cómo fue todo el reto para los actores, para el elenco que había delante de las cámaras? Bueno, estar siempre muy concentrados, atentos y tratando de dar lo máximo de nosotros para para lograr lo que el equipo quería. ¿no? Eh, afortunadamente, eh, trabajar con Gori es, eh, es placentero porque no hay la tensión que suele haber en otros, en otros rodajes, lo que hace que al final todo engrane y fluya para, para el bien del producto final, que creo que es lo que ha sucedido en, en Seudo y, y que me hace orgulloso de ser parte de este trabajo. Ya lo decía Pedro Bori, quizás trabajar contigo, que no sé hasta qué punto, porque siempre los directores de cine son así como muy rápidos, muy propositivos, pero ¿tiene que ver esto con que gran parte del elenco que hoy está en pseudo viene de las tablas? Sí, sí, yo, yo vengo de las tablas y, y, y el venir de la actuación me ha permitido tener, manejar estos códigos que manejan los, los actores y las actrices. ¿no? Yo entiendo profundamente el proceso actoral más con gente como Pedro, como Luigi, como Chris, como Percy, con los que él ha laburado mucho tiempo, ¿no? entonces sé sus capacidades y sé que los puedo llevar a otros sitios ¿no? y sé cuán, cuán talentosos son. ¿no? Y hay una confianza, ¿no? el, el, el, el arte narrativo necesita de eso, eh, ¿no? el, que, el que tú confíes en tu director o en tus actores es imprescindible, ¿no? entonces yo me sentía tranquilo con eso, si bien... Eh, los directores llevamos un estrés ¿no? eh, máximo uh -huh. A la hora de dirigir Ellos ya comprenden y dicen No, por favor, no falles ¿No? Porque no hay tiempo de hacer Toma 3, toma 4 ¿no? Tiene que ir rápido Entonces eh, nosotros ten, manejamos un rigor cinematográfico Como si estuviésemos manejando celuloide ¿no? Tenemos que filmar rápido Y yo creo mucho en la toma 1 y en la toma 2 Porque es ¿no? la primera propuesta actoral eh, entonces, eh, eh, el hecho de trabajar con actores profesionales te permite creer en una propuesta y luego ajustar y listo. Hace un rato, detrás de cámara, hablábamos de la necesidad que tenía el público, no solo el paseño, no solo el boliviano, sino el público mundial en sentido general, de distenderse, de disfrutar de una puesta en escena, de un espectáculo actoral, de una buena pieza de cine, de arte en sentido general, luego de todo lo angustioso que fue el periodo de la pandemia. Pero también detrás de eso está la necesidad de que el país como proyecto político apoye también a la creación, a los artistas. ¿Qué tan importante es hoy que exista una ley de cine que también apoya al cine nacional? Luego de todo esto que comentabas también de la visibilidad que ha tenido el cine en los últimos tiempos y el reconocimiento también a modo internacional. Bueno, muchísimo porque ahora se ha creado una necesidad afuera del país de ver contenido boliviano. No, no podemos parar, o sea, esta ola que, que va a caer ahora necesita levantarse, ¿no? Existen muchos países que quieren hacer coproducciones con Bolivia, ¿no? Si nosotros no podemos ofrecer una contraparte que tenga un apoyo estatal, va a ser muy difícil, ¿no? Y eh, nosotros pertenecemos a un gremio ¿no? artístico y técnico que vive de esto, ¿no? El audiovisual, ¿no? No solo es cine, ¿no? El audiovisual genera ¿no? turismo, genera, es, hay gente de, de transporte, hay vestuaristas. ¿no? Es, es, un, es un rubro que genera identidad y genera trabajo. ¿no? Entonces eh, necesitamos el reglamento de la ley del cine ya. ¿Qué, traía, qué traerá al traste un reglamento como este, además de la protección, no solamente para los artistas y creadores, sino también para un equipo técnico que siempre es tan, tan importante detrás de cualquier producción? Es muy importante eso, ¿no? Necesitamos que, que toda la gente que pertenece a este gremio trabaje bajo condiciones favorables, ¿no? Como se hacen en el resto del mundo, ¿no? Por eso digo, no puede ser Bolivia el último país en nuestro, en nuestro eh, hemisferio que no tenga este respaldo estatal, ¿no? Entonces es hora de que las autoridades nos escuchen y abran los ojos porque, o sea el cine está cosechando éxitos afuera. ¿no? Y no solamente para el cine de Gori también, para los artistas en sentido general, Pedro, me parece que sería importante un espacio donde también se sintiera la protección al gremio creativo, porque sabemos, por ejemplo, durante la pandemia, que ha sido la última experiencia que he vivido, que muchos actores se quedaron sin trabajo, que hubo que cerrar los teatros, que hubo que cerrar los colectivos de creación y se quedaron desprotegidos. Es importante hoy entonces que también el país apueste y apoya también a la protección de la creación y de los artistas en sentido general, más allá del cine, ¿no? Claro, así es, y ya en condiciones normales es, es muy difícil para, eh, hablando los actores, tanto en, en, en teatro, en artes escénicas, como en artes audiovisuales, el, el sobrevivir. <ríe> eh, la pandemia fue fatal para, eh, para todos, hemos vivido momentos muy difíciles eh, como sociedad en general, pero especialmente los artistas que no ha podido mostrar sus trabajos, no ha podido reunirse para trabajar eh, y de, pasando la, la pandemia, recuperarse es difícil. Eh, la gente también tiene una necesidad de, de ver cosas y para poderlas ver no tenemos que dejar de trabajar, tenemos que seguir trabajando, generando trabajo y necesitamos apoyo, tanto estatal a nivel eh, central, a nivel municipal, pero también privado y de la gente en general, que vaya a ver las obras, que vaya a ver eh, las películas, eh, el arte en general. Eh, esto genera trabajo por un lado y también distiende toda esa presión y toda esa angustia que hemos vivido tanto tiempo, ¿no? Así es, y que la pandemia lo que ha hecho ha sido poner de manifiesto un problema que ya viene de mucho tiempo atrás, pero se agudizó, lamentablemente, claro. con lo peor que podía sacar. ¿Son ustedes de los que creen que hoy en Bolivia se ve poco cine nacional? Muchos de los creadores, sobre todo de los cineastas, de los artistas, que tienen que ver con la creación audiovisual, se han quejado que en Bolivia no se ven las piezas Aún así, cuando en el mundo entero son muy reconocidas, son premiadas, son halagadas, en los mayores festivales y circuitos de promoción pudiéramos decir, ¿hoy el boliviano verá cine boliviano? Bueno, lo que, eh, lo que es importante son espacios como el tuyo, donde la gente se entera ¿no? de que se está estrenando una película nacional y vayan a ver la película el primer fin de semana, que es el importante, ¿no? Muchas veces amigos míos me dicen, ah, yo quería ir a ver esa peli, pero ya la han sacado, no porque se enteran tarde. no Entonces, eh, es importante ver una película boliviana el primer fin de semana, porque si no, el siguiente fin de semana capaz no esté. Seudo se estrena en 23 salas a nivel nacional, por eso es importante que vayan a ver cine este fin de semana. Y... Si quieren ver un thriller, que vayan a ver Pseudo, ¿no? Porque hay hoy en día ya hay gusto o sea, todos tienen distintos gustos, ¿no? algunos les gusta comedia, otros terror, Pseudo es una película de suspenso. Y en la pandemia la gente se ha refugiado en las historias. Lo que hacemos los artistas, los, los que contamos historias, es algo que ¿no? eh, la gente necesita, ¿no? No importa el género, pero el verse reflejado en una historia nuestra... Es algo especial. Eso les, Eso les quería preguntar, y disculpa que te interrumpa, uh -huh. ¿es cedo una película donde se ve el boliviano? Yo creo que, si bien es una historia que puede pasar en, en diferentes ciudades, en diferentes ámbitos, sí se muestra la paz, se muestra nuestra, nuestra idiosincrasia, y yo creo que va a ser un, un lugar donde la gente pueda reconocerse de alguna manera, reconocer su entorno eh, y lo que puede pasar. Cuestionarse sobre problemas eh, que vivimos eh, en la vida política y social de nuestro país. Y ahora sí, Gori, luego de tanto tiempo de amasar esta cinta, ¿feliz con el resultado? Sí, bueno, o sea, ya, ya no eh, me, me he distanciado un poco, ¿no? eh, tanto editarlo y, y, y eh, afinar. Eh, va a ser lindo volverla a ver. ¿no? Eh, siempre uno dice quisiera cambiar esto, ¿no? eh, pero sí, estoy contento, ¿no? estoy eh, orgulloso por el trabajo del elenco ¿no? y porque se cuenta una historia que, que, que tiene un giro cada 15 minutos, que te mantiene ¿no? eh, atenta ¿no? y, eh, y es eso, ¿no? yo soy un fanático y seguidor del cine negro, de, del policial, bueno, Pseudo es un policial sin policías eh, pero eso, te permite eh, este género hacer una radiografía de una sociedad, ¿no?, a partir de personajes marginales, de personajes que tienen poder, ¿no?, y, eh, y bueno, ya veremos con cuál se identifica la gente. Pues así será. Nosotros, por supuesto, vamos a estar en la premiere, que ahora sí vas a hacer la invitación, no lo voy a decir yo, lo van a decir ustedes para que entonces el público boliviano pueda asistir a las salas. Ya decías que va a estar en más de 20 salas, entonces no hay justificación para que no saque uno un tiempo porque sabemos que va a estar en diferentes horarios también y vayan a disfrutar de ser una película hecha por bolivianos para los bolivianos en Bolivia. No hay entonces justificación para no llegarse a las salas. Así es, bueno, este 8 de septiembre los esperamos en todas las salas del país para que vean pseudo, un thriller político que los va a mantener entretenidos de principio a fin. Pues yo le agradezco entonces a ustedes que hayan llegado hasta latidos, que nos hayan dedicado este tiempo porque sabemos que seguramente tienen una agenda apretadísima de medios, invitando siempre a todo el que se encuentran para asistir a las salas y así será. Nosotros estaremos y daremos a los televidentes también detalles de lo que será esta cinta para que todo el mundo se anime y se llegue a las salas. Es necesario hoy salir de casa también y compartir y verse también en la creación de nuestros propios artistas. Y ver cine en, en una sala de cine. En cine. No, en, no en el celular. Sí, exactamente, porque <risa> Ni en la las nuevas tecnologías vamos ya casi estábamos despidiendo, pero entonces vamos a hablar de eso un segundito. ¿Cuál es la diferencia entre hoy verla quizás en una de las plataformas que pagamos todos en casa y ver en el cine? A ver, te cuento algo. Eh, la música de pseudo eh, la ha hecho Emilio cauderer que es un ganador de Oscar, eh, la ha hecho la música de, de El Secreto de sus Ojos y de Metegol Gol. Y es una mezcla 5.1 y tú sabes, o sea, el, el, el escuchar una, una banda sonora, ¿no? eh, una mezcla 5.1 no se aprecia en una, en una tele o, o, o en un celular, sino en el cine. ¿no? Le hemos filmado en 6K, ¿no? la fotografía se aprecia mucho más en la pantalla grande y, y el ritual que tiene el ir al cine ¿no? es otra cosa, ¿no? entonces la experiencia fílmica de narrativa de ver pseudo en la pantalla grande va a ser otra cosa pues ahora sí entonces yo les agradezco estaremos ahí en las salas de cine llevaremos a los amigos a los vecinos a las parejas a la familia a todo el que nos encontremos directo a las salas de cine porque si ya viene con estas recomendaciones un elenco de lujo una música de lujo porque quien ha visto el secreto de sus ojos sabes que la banda sonora que está detrás también te mantiene atrapado y estoy segura que con pseudo será igual entonces ahora sí, está la invitación hecha y la mesa puesta para ir a ver esta cinta. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Y luego de estar conversando con estos dos personajes de la creación y el arte boliviano, nosotros nos vamos a una pausa en latidos. La invitación para ir a ver Seudo la próxima semana ya está hecha, no se la puede perder. Llega también desde latidos. Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta con más detalles del acontecer artístico y creativo de Bolivia y el resto del mundo. Estás viendo Avia Ya la Televisión, un continente de culturas.